Fernando Tú te la sabes hasta que regrese tu, tu compañerita Rosa Perdóname, no sabía que piso una discuta, verdad menos sabía que sabía que piso me discuta, perdona menos sabía que sabía piso una disculpa,